pero lleno de dolor con la pérdida de don Mario Rivaduyama. Bienvenido. Una gran pérdida para nosotros. Bienvenido. Bueno, eh, es un ciudadano cubano, pero dominicano también, que eh, adornó el periodismo de la República. Lamentamos mucho su fallecimiento, como también eh, otra pérdida muy lamentable para el periodismo, la muerte de Orlando Gil. Su columna Orlando dice... Eh, ya era una fuente de consulta para todos los periodistas y la gente preocupada por el acontecer nacional. Realmente una pérdida muy lamentable. Bienvenido. En mi caso particular, yo Robert González, tengo que reconocer lo que es para mí la pérdida de Don Mario Rivadulla. Mario Rivadulla ha jugado un papel importante en mi vida en los últimos tres años. Don Mario Rivadulla se atrevió a darme la oportunidad a mí de poder coproducir con él un espacio que él tenía toda una vida produciendo que es Teledebate. Este espacio se produce en el canal hermano N16 un espacio que sale de lunes a viernes a las 7 de la noche. Don Mario Rivadulla con apenas conocerme a mí de manera muy poco, se atrevió a permitir que yo fuera quien lo sustituyera allí en este espacio Teledebate. Una oportunidad que pocas veces uno recibe en la vida. Don Mario Rivadulla no solamente un gran ser humano, un hombre de fino trato, un hombre que en esta planta televisora, todo el mundo, desde el más humilde servidor hasta el más incumbrado propietario y gerente de esta planta televisora, ha de recibir el mismo trato de Don Mario Rivadumia. En el día de ayer recibimos la triste noticia de la pérdida de Don Mario ribaduña Una pérdida que nos marca fuertemente, porque aunque la historia nunca dice adiós, sino un hasta pronto, hemos perdido a Don Mario Rivadumia un hombre que fue todo un maestro en el día a día cada día una enseñanza cada día nosotros teníamos un encuentro entre el 6 y 7 de la mañana para conocer los temas a tratar y lo que se iba a colocar en la producción de cada día del espacio tres debates. yo como ser humano me siento dentro del mismo dolor que tienen sus familiares, su hija su esposa y todo lo que tiene que ver con el entorno cercano a Don Mario Rivadulla porque hemos perdido un gran hombre. Hemos perdido un gran ser humano, un ser humano ese que tiene que ver con dar oportunidades a los jóvenes, pero no solamente eso, un formador, un educador cada día. Don Mario llega a República Dominicana en 1970 desde Cuba, por diferencia con el, el pasado líder cubano eh, Fidel Castro, diferencia que en cuanto él entendía que no se respetaban ni se cuidaban los derechos humanos, él decidió emigrar a República Dominicana. Desde aquí hace una carrera muy importante dentro del periodismo ligado a importantes marcas de República Dominicana, pero no solamente eso, siendo un empeñado en que las marcas puedan cumplir lo que es su responsabilidad social, pero desarrollar importantes campañas, marcas como Yedao, Metaldon, Fersán, entre otras importantes marcas, pusieron en la mano de Don Mario Rivadulla lo que era el trabajo de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social. Yo, Robert González, desde este espacio enfocado, comparto el dolor que vive hoy la familia Don Mario Rivadulla y yo como un agradecido de él de la oportunidad que me has dado. Pero con el compromiso de poder seguir cada día más apegado en ejercicios ejercicio del periodismo totalmente ético y lo más importante, cada vez más estar entregado a la causa de poder ser la voz de aquellos que no tienen voz. Y lo más importante, señores, Ve el ejemplo que Don Mario Rivadulla nos deja a nosotros. Con 90 años de edad, puso en circulación su más reciente libro, El Apóstol de Ler. Ya para el 5 de abril de este año estaría Don Mario Rivadulla cumpliendo 93 años. ¡Qué vida! ¡Qué dedicación! Quisiéramos nosotros pedir a Dios que lo acoja en su santo seno, pero nosotros sabemos que desde ya Dios lo tiene en su santo seno conformidad para su familia y nosotros aquí con el olor que nos vale en el día de hoy por la pérdida de don Mario Rivaduña. Paz al arma de don Mario Rivaduña.